Perfect like with the kid, that. I like it. Pull up with a stick, stop it. stop that. I like What the fuck? Madre mía, chaval, qué deleite, Vaya locurina. A chuparla. Tanto más por culo, soy Bergaboy, tío. Vergaboy. Uh. Wow, qué cojones, bro, me Madre mía, qué es, tío. Vaya bro, bro. Como ya sabéis, el... y yo qué pasa en Fortnite hoy lo veo súper raro. ¿Por qué cojones no me deja. Tengo lo de volar, así que no hay problema. Gente, el nota tiene que estar, debe de estar ahí abajo, bro, bro. No Me jodas. Y yo, él nota que está haciendo, tío Se está fumando un terrible maquelele eh Fuera coña, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces, bro? Vaya flipado, hermano ¿Estáis viendo lo que ha hecho? ¿Estáis viendo lo que ha hecho, bro? ¿Estáis viendo lo que ha hecho el energúmeno? ¿Qué coño? En vamos no, no sé si sabes eh, lo que es la intubación Pues Es que eh, no puedes respirar y te ponen un tubo Exacto, sé lo que es campeón que llega a la garganta eh, para que respire y te alimenta a través de él, incluso. Por supuesto, he tenido eh, familiares así y me parece súper duro que hayas tenido que pasar por ello, eh. literalmente. Panacota, me alegro muchísimo que estés, eh, por supuesto, bien. Literalmente, anuncio: eh, gol, en serio, increíble, carayo, y felicidades, y una alegría de nuevo, tío, o sea, tenerte otra vez aquí con nosotros y, por supuesto, saber que en ese aspecto estás bien, o sea, y que has sobrevivido. O sea, me parece ya súper duro el simple hecho de que, por supuesto, vuelva a repetir, ¿sabes? Hay, hayas tenido que pasar por eso. Súper duro, tío, o sea, mega duro yo ¿qué pasa en Fortnite, tío? O sea, me va como lorto en esta parte ¿Qué hace, y yo? No entender, mira entender, mi comprender Bro, bro, bro ¿Por qué coño hace eso? Lol, lol, y yo, y yo Ya te vale, hermano O sea, ya te vale por tener el puto cacharro de SNC, gilipollas O sea, y el nota está en Pekín, ¿no? Y yo, para allá, ¿no? Coño, qué molesto, tío. Qué molesto, tío, el nota, sacho Con las ganas de ganar, tío. O sea, ellos que se... Me he muerto. Se pasan, tío. Se pasan los niños Fortnite tío. Es que de verdad, se pasan un huevo. Se pasan un huevo. Al ¿Qué haces, tío? Flipado. De mierda. Qué flipado, loco. ¿Veis normal esto, tío? Qué flipa era. Qué flipa era, cabrón. A ver si le da algo. ¡Oh! ¡Oh! Oh, shit, bro Vamos, gente, vamos A ver si se lo tiramos, bro No, no puedo, no puedo dejarle, no puedo dejarle voy no a dejarle, tío, que haga eso se está poniendo vida, se está poniendo Y oye eso y Yo, qué paranoia al pibe, tío ¡Uh! ¡Let's go! Está re loco, tío. No me jodas, ¿eh? No me jodas, chaval. Ah, que no se lo he roto. Bro, esto del cacharro este es una mierda, sí. De debería haber muerto ya el nota, tío. Hace medio año, chaval. Debería haber muerto hace medio año, gente. O sea, lo juro, ¿eh? ¡Uh! ¡Let's go! ¡Ganamos como ganará Argentina! ¡Boludo! Eh, estamos con el Boca hoy, gente, eh, estamos con el Boca Esto, esto es, esto es pido una granda puta, let's go eh. Vámonos del Fortnite Ya que huele a obo, que peste Vale, ese está menos atento que yo del juego, eh ¡Dad menos atento que yo del juego! ¡Eso es imposible! ¡Si estaba con el chat! ¡Cúrese nadie! Estaba fumando canelones Niño, niño, rato. Fumando canelones, sí, sí, sí ¿Qué hacía ese man? ¡Mira cómo viene! ¡El manín! ¡Ah, que pretende subir, tío! Me tocaba... La... O sea, ¿qué? O sea, el pibe este... ¿De qué coño va? Eh? Nada, me matará, gente Acuérdense, ¿eh? Este man aquí construyéndose. Todo lo que hay de por medio. Ah. No, no lo entiendo, tío. No entiendo, va. Yo voy a pillar pececito, va. ¿vale? Sin de gratis, bro, en tu honor. Insane in the membrane Randy, sí. 1, 2, free. No entiendo No entiendo, tío O sea, yo no entiendo Este pibe era insufrible O sea, era peor Era peor que un dolor de ovos Gente Vale, o sea, apoteósico Me mata, tío No, qué putada Me la marqué, tío, lo siento Ya ves Increíble Me la marqué para nada Su puta madre, eh Gana el más manco, tío, siempre La reconcha de la lora Pelotudo y eso ¿What the? ¿Qué coño? Y yo, y yo, y yo No me quedan más, tío, espera, ¿Qué cojones, tío? O sea, ¿Y eso? ¿Qué coño? Ah, lo tengo arriba Y yo, qué enfermo, cabrón ¿Eh? ¿Dónde está, tío? O sea, para allá, qué paranoia va pagando en vacaciones, eh, normalmente duro Hasta como las 3 o 4 de la mañana Y me levanto súper tarde Es que es eso, campeón, o sea, está bien, en cierto modo Es lo que debéis de hacer, por supuesto Pero también tened en cuenta que después cuando os despertéis que Estáis muertos de, de cansancio y de sueño, la verdad O sea, es normal, al mismo tiempo No me jodería, ¿no? ¡Ayuda, mi mapache! ¡Muerde! ¿Eh? muerde me, me, me muerde por los dedos, o sea, eso es como eh, el, el gatete Isidoro, ¿no? El gatete de y tío Me cago en la leche eh, vamos a rotar nosotros ahora aquí. Vale, os sea, Eh. Vale, os sea, apresura ahí, bro. ¡Woo, ¡Let's go! Easy, easy, easy, easy clapping, easy clapping. Y nos vamos a ir de Más huevazo gente, luego ya está ahí, yo solo quería luchar por eso, solo quería luchar por eso. Tío. Solo quería una partida, tío. Solo quería una partida tan difícil muchas veces, tío, por el campeón que se pega la peña, tío. Es Horrible. Es que de verdad, parece que van a ganar algo, rollo te va a dar de Gref un beso, tío, o sea, literalmente. <risa>